En este video tutorial veremos cómo crear una numeración de páginas alternada y después la exportaremos como SWF al archivo de InDesign. Lo que vamos a realizar es lo siguiente, ¿no? tenemos una página numerada y luego la vamos a intercambiar con otra numeración respectiva. Y luego regresamos a la numeración normal hasta terminar la publicación. Bueno, vamos a InDesign y en InDesign ya tenemos las características del documento en el que vamos a trabajar simplemente clic en ok nos vamos a centrar básicamente en trabajar en la página maestra para ello me voy a páginas, doble clic y en páginas maestras voy a crear en todo el documento dos capas la capa 1 le voy a llamar fondo y la capa número 2 le voy a llamar numeración Muy bien, en la capa fondo, voy a hacer un zoom hacia atrás, voy a crear un rectángulo de un color. El color que vamos a crear puede ser un negro al 100%, un color negro, le vamos a poner una trama del 40% del mismo color. Lo vamos a duplicar con el comando Alt y le vamos a poner una trama del 20%. Con esto puedo diferenciar la página de la derecha de la izquierda. Voy a crecer un poco más el contenido de esta página. Simplemente con clic y arrastrar. Muy bien. En la capa fondo le ponemos un candadito y me voy a la numeración. La numeración la voy a crear siempre con una caja de texto en InDesign. Clic y arrastrar para abarcar todo el margen del documento. Y me voy a Type. Vamos a insertar un, un carácter especial, marcador, y vamos a poner esta opción current page number el atajo de teclado en mac es alt shift comando n lo voy a señalar eh, con comando a todo el documento y lo voy a crecer con shift comando punto o directamente con comando t en el panel de carácter poniendo unos 300 puntos enter muy bien lo voy a centrar al texto y lo voy a equilibrar de manera vertical para ello presiono Comando B Esta opción se llama En Object Text Frame Options Y en Justificación Le vamos a poner En la mitad, en el centro Clic en OK Con la herramienta de selección Presionando la tecla Alt y Shift Voy a duplicar el contenido De esta página Muy bien, entonces ya están numeradas las las páginas maestras ya están muy bien ahora ya podemos ver el contenido de todas las páginas voy a hacer un zoom hacia atrás ahí lo podemos ver sin ningún problema muy bien me voy a la página 2 y aquí es donde yo voy a cambiar la numeración si bien es cierto tengo números arábicos pero yo voy a elegir en estas cuatro páginas los números romanos cómo se hace eso seleccionando la página 2 puedo dar clic derecho con el mouse y poner numbering and section options o me voy al panel más opciones de páginas y tengo la misma el mismo menú muy bien eh, donde dice empezar la sección vamos a dejar la opción automatic page numbering justo en la 1 en estilo vamos a poner los números romanos y damos clic en ok vemos que la numeración cambia desde este triángulo que está puesto en la parte superior, me está indicando que de aquí ya empieza a cambiar la numeración de páginas. Está cambiando. Bueno, entonces me voy a la página 6 y voy a repetir los mismos pasos. Es decir, clic derecho, otra vez, number it in Section Options. Y ahora voy a poner dónde quiero empezar. Obviamente en la página 2. Y el estilo van a ser los números arábigos. Clic en OK. y ahora ya me ha cambiado la numeración ok, estoy en la página 1 tengo la numeración en romanos y ahora empieza en números arábigos en este momento lo voy a guardar en el escritorio voy a crear una carpetita que diga numeración le voy a llamar a este archivo numeración damos clic en guardar y lo vamos a exportar como un SWF para poder verlo. Me voy a File, Exportar y voy a elegir Flash Player, no SWF, justo en la misma sección o en la misma carpeta o en la misma raíz donde tenemos el archivo de InDesign. Clic en Guardar. Se va a abrir esta ventanita de exportación para SWF donde vamos a poner todas las páginas que esté activo la opción Generar un HTML y también la opción ver este archivo este swf después de la exportación puedo dejarle al 100% para no tener ningún problema simplemente por cuestión de visualización le vamos a dejar al 50% esta opción eh, color de papel debe estar activa incluimos todo también lo que es interactividad y esta opción tiene que estar también activa incluir el doblez de página interactivo damos clic en ok ahora se nos va a abrir eh, nuestro navegador que tenemos por defecto. Y aquí tenemos ya la numeración. Muy bien. Está nuestra pequeña revista numerada. Desde la página 1 hasta la 8. Intercambiando lo que son números arábigos y números romanos.